de que temprano la verdad siempre va a salir a la luz recordemos que hace unos días maduro decía que el 70% de los migrantes venezolanos que han tenido que huir de su país o a buscar oportunidades en otros países que el 70% se quiere devolver para venezuela pero cuando miramos la realidad de las cosas, eso lo dijo él cuando no había llegado ni siquiera a los 5 millones y medio de migrantes. Y vemos que hasta el día de hoy, en lugar de reducirse esa cifra, lo que hizo fue aumentarse a 6 millones 850 mil migrantes. O sea, estamos hablando de 1.300.000 migrantes más. Entonces uno se hace la pregunta, ¿cuál es la belleza de lo que está hablando Maduro cuando dice, en Venezuela todo está bien. Nosotros tocado un poquito difícil, pero hemos salido adelante. Tanto es así que el 70% de los migrantes ya se quieren devolver. Y ve uno lo que está pasando y pues realmente es, es un saboteo, es una burla. Porque uno no puede estar ilusionando a la gente a que vénganse a pasar penurias. Y cuando pasa esta serie de acontecimientos... La pregunta que uno se hace desde acá, o sea, mirando los toros desde la barrera es, ¿qué pretende Maduro con su forma de pensar y de alardear? ¿O qué pretende hacerle creer a los demás si eso realmente no da ninguna solución? Lo que crea es una serie de desconfianzas y una serie de expectativas que la gente dice, ¿qué?, la contundente respuesta hacia Maduro el cual alardea que el 70% de los migrantes venezolanos quieren regresar a su país Cosa contraria al discurso de la ONU donde Biden pidió elecciones libres, limpias y transparentes en Venezuela Y así poder frenar la ola migratoria Ojo, vuelvo y digo la contradicción porque por un lado se hace alarde de que quieren regresar, pero por otro lado el mismo Biden ante la ONU, que fue un discurso global, pero más sin embargo dedicó unos bemoles, unas cositas pequeñas donde fue muy claro al decir que él lo que pide para Venezuela en este momento son elecciones presidenciales libres, limpias y transparentes para así poder frenar la ola migratoria que no solamente que no olvidemos que al país que más está afectando era Colombia, pero en este momento está afectando a todos los países y entre esos Estados Unidos, porque es mucho los venezolanos que se están yendo por el hueco para poder llegar al país americano. El retraso y la catástrofe que ha demandado y que ha desatado el régimen de Maduro durante los últimos años, a eso le sumamos las presiones políticas hicieron que más de 6 millones de personas se fueran de venezuela por falta de oportunidades en medio de una profunda crisis económica y social Joe biden llamó al gobierno y a la oposición de venezuela a entablar un nuevo diálogo con miras a elecciones libres y limpias ante la asamblea general de las naciones unidas hay que ser realistas y los acontecimientos hablan por sí solo biden fue específico en decir esto no es que me lo esté inventando yo esto está pasando los acontecimientos las cosas hablan por sí solas donde ya casi 7 millones de personas se fueron de venezuela por falta de oportunidades en medio de una profunda crisis económica y social que lleva años aunque fue enfático al referirse a venezuela el presidente joe biden casi no habló de américa latina al analizar los grandes desafíos que enfrenta el mundo hizo caso omiso de los migrantes a pesar de ser miles los que a diario están llegando al país del tío san donde se ve una ola de venezolanos arribando cada día más una verdadera papa caliente para los demócratas de cara a las elecciones de mitad de término programadas para noviembre que está siendo explotada por los republicanos quienes enfocan la atención en el asunto enviando migrantes en autobuses a Nueva York y Washington Cosa que le está haciendo contrapeso a Joe Biden Esto es algo que de pronto le preocupa pues con miras a las elecciones Pero también con miras a un, a un futuro diálogo a ver realmente qué se va a pasar y hablando realmente cosas serias Entonces aquí es donde viene la problemática y donde se encierra todo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 Biden dijo que Estados Unidos apoyaba la expansión del Consejo de Seguridad de la ONU y la creación de bancas permanentes para África, América Latina y el Caribe. Hasta el momento el Consejo tiene cinco bancas permanentes con poder de veto, Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido, y diez no permanentes. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden indicó que, estaba a favor de un consejo más inclusivo que pueda responder mejor a las necesidades del mundo y de que los miembros permanentes se abstengan de usar el veto excepto en situaciones extraordinarias. Algo que fue visto con buena cara fue la propuesta de negociar de forma transparente un perdón de las deudas de los países de bajos ingresos para así facilitar su desarrollo en un futuro. Con respecto a la migración el mes pasado oígase bien porque estos vuelvo y digo independientemente a que Biden no haya sido eh, digamos tajante o sea como muy explícito en la parte migratoria no podemos negar lo que está pasando la migración el mes pasado ojo con respecto a eso los venezolanos superaron a los guatemaltecos y hondureños para convertirse en la segunda nacionalidad más habitual después de los mexicanos entre las personas detenidas en la frontera de estados unidos entre los que detuvieron las autoridades americanas en la frontera fueron así Óigase bien porque estas cifras hablan de la realidad no de lo que está diciendo maduro de que aquí todo bien y que el 70% quiere volver para venezuela paja solamente en estados unidos que era se había dejado eso de últimas, pero en este momento para que ustedes miren las cifras, de acuerdo a las detenciones eh, hechas por las autoridades americanas, fueron así 25.349 veces en agosto, un 43% más que las 17.652 de julio, o sea entre julio y agosto, Solamente las detenciones, estamos hablando, no, no, no los que han coronado, por así decirlo, sino solamente las detenciones, subieron casi 9 mil personas más, 9 mil venezolanos, según datos publicados el lunes, que reflejan un brusco cambio demográfico, hasta el momento se calcula que 6 millones mil venezolanos han huido de su país desde que la economía se hundió en 2014, la mayoría... A países de Latinoamérica y Caribe Pero la relativa fortaleza de la economía estadounidense Desde la pandemia del COVID-19 Ha hecho que los migrantes venezolanos También miren al norte Además, las políticas estadounidenses Y las tensas relaciones con el gobierno venezolano hacen muy difícil enviarlos de vuelta a su casa Porque si arriesgan por ahí Es un poco más complejo Pero lo que están siendo claros es que con los rifirrafes que había habido entre el gobierno americano y el gobierno venezolano, pues ellos se ven eh, manicruzados a tener que deportar los venezolanos, entonces tienen una carta seguro a aquellos migrantes que decidieron partir hacia el país del norte. En la actualidad Venezuela tiene una de las mayores tasas de inflación del mundo y unos tres cuartos de la población viven con menos de un dólar con 90 al día. Un estándar internacional de pobreza extrema, por no decirlo de pobreza absoluta. El salario mínimo mensual que se paga en Bolívares, aunque la economía funciona con dólares, es equivalente a 15 dólares. Mucha gente no tiene acceso a agua corriente limpia ni electricidad. La tensa relación de Washington con Caracas hace muy difícil expulsar a los migrantes venezolanos dentro de una norma de la pandemia conocida como título 42 y que emplean las autoridades para negar a la gente la oportunidad de pedir asilo con el argumento de impedir contagios del COVID-19 es una figura no sé si llamarla política estratégica no sé cómo llamarla pero la utilizan para así evitar que Siga aumentando eh, la migración de venezolanos con respecto hacia los Estados Unidos Pero vuelvo y digo independientemente lo estén haciendo o no lo estén haciendo Aquí las cifras nos están mostrando algo totalmente contrario a lo que está pasando La realidad es esta, no la que hace Diosdado y Nicolás frente a las cámaras Porque ellos son buenos para hablar detrás de cámaras y hablar lo que primero se les viene a la cabeza esto es la realidad, es la triste realidad. Ahí les dejo esa perlita, hasta una próxima oportunidad.